Vladimir, la antigua dirigente del Frente Amplio Lucha Popular Falpo, fue ultimado de un disparo en momentos de tensión por una huelga de 48 horas que se registró en agosto del pasado año en esta ciudad de San Francisco de Macorís. A 11 meses de este hecho, aún las autoridades no han identificado los responsables. Las autoridades no han hecho absolutamente nada en cuanto a ese caso. Eso es un caso como que yo quiero dejarlo en el olvido, ¿tú me entiendes? Sí, pero este pueblo siempre está pendiente de eso. Usted va a salir a la calle a hablar de eso. Y todo el mundo está muy vivo todavía. Está vivo ese caso. Usted sabe. Nosotros entendemos que podemos durar 11 años más reclamando justicia, pero tendrán que hacer justicia y habrá justicia. La complicidad que ha mostrado eficaz Rey y Victorio no ha limitado a este pueblo en la búsqueda de que se presenten los policías asesinos, ni lo va a limitar. Este pueblo y las organizaciones de este pueblo estamos conscientes de que así es que se combate la lucha, la protesta y la movilización asesinando a los jóvenes. Pero este pueblo está consciente y está decidido a enfrentar todo eso y a mantener las movilizaciones en las calles. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.